Pienso que soy de las personas que se cae y si me caigo me vuelvo a levantar. Tengo una hija y hay que seguir. En verdad, nosotras podemos siempre. Tenemos la oportunidad en realidad de levantarnos todos los días y hay que aprovechar esa oportunidad. No podemos hacer otra cosa, hay que pararse. Creo que eso me hace brillar